Es la carne más consumida en el mundo. Sí, es la carne de cerdo. Por estas bondades, recuérdalas bien. Baja en grasa, aporta potasio, es reducida en sodio. Ayuda a controlar el colesterol y a cuidar tu corazón. Fácil de digerir, ideal para personas hipertensas. Saludable, deliciosa y accesible. Y además, puede consumirse frecuentemente. En precio, nutrición y sabor, la carne de cerdo es lo mejor.